Señores, estamos aquí en su programa Los Sosobrosos. Miren, ¿qué vamos a hacer con el problema de la perversa y el meloso? Eso cada día va de mal en peor. La perversa sigue haciendo cosas que no le favorecen a su carrera. Mientras la Rose hoy está rompiendo todos los esquemas, la perversa está dañando su carrera. Una muchacha muy talentosa que puede llegar bien lejos, bien lejos, puede llegar ella. Y, Dios mío, así no. tiene que manejarte mejor, perversa. Entonces, supuestamente, supuestamente, supuestamente dice Vega Lima, a mí no me digan, me dijeron, me dijeron, dice Vega Lima, que la perversa eh, sigue un acoso contra Yomel el eh, Meloso. Ya estaba diciendo que Yomel el Perverso. Entonces, la perversa se ha dedicado a perseguir a Yomel el peloso, supuestamente, según dice eh, Yomel, y que él no aguanta porque ella no ha entendido que la relación se acabó. En un video que salió en las redes sociales, no sé si Villalona no lo puso. Ella se ve dándole golpe a él. Señores, dándole golpe a él. Por eso es que yo me quillo cuando yo veo las redes sociales, gente dando golpe, mujeres dando golpe y no pasa nada. No, son cosas que a mí me molestan. A mí me molestan. Hay un alto índice de personas, de hombres que son agredidos físicamente, que la gente cree que es mentira, que es una quimera. ¿Eh? Que es una utopía. No, no es así. Existen personas, mujeres, que están golpeando a los hombres y mira, en el video se ve la perversa dándole golpe a me Meloso. Le dice: cuando yo estaba en la calle y estaba en un corito ahí, y mi papá iba. él sí! ¡Camine! Así mismo dijo la perversa flaco a, a Yomer Meloso. ¡Venga para acá! Venga para acá. Y así fue. Le dijo: Mira, muchachos. Va ah, para tu casa, buen fresco, eh, buen fresco. Entonces, señores, no podemos, no podemos apoyar esa ratería, no podemos apoyar esa ratería. Yomel, pon tu querella, Yomel, pon tu odio de alejamiento, porque si tú no la pones, porque a ti te gusta, te gusta el can, te gusta el can, y así no. Yomel, por favor, por favor, Yomel. No. Entonces, llegará un momento que Yomel se moleste, se quille y golpea a la, a la perversa. Y de, ahí para, y de ahí viene un caso más grave. Porque después viene Yomel y pierde su carrera. ¿Eh? Pues, yo las, eh, pues golpe, usted sale flaco. Entonces, la perversa no. No quiere entender que ella es una figura pública, que ella tiene muchos éxitos que ella está bien ahora mismo en, la, en los medios de comunicación, que tiene muchas canciones por delante, que, que está barriendo, pero su carrera se está minimizando por su comportamiento. mire señores, voy a decir algo. Hay veces que hay gente que tenemos dinero y no tenemos clase, que que dice, o tenemos organización. A veces el dinero no te da la organización. Hay personas que tienen mucho dinero y aún así siguen siendo lo que son. Personas descuidadas, irrespetuosas, que no le importa. La perversa se está poniendo de esa forma. Porque es que no, no me gusta, flaco, que le den al, al pobre Yomel. No me gusta Yomel, un muchacho. ¿eh? Y veo que está tirando, creo que viene una tiraera con, con, con, con Rochi. No, tampoco, eso no lo entendí esto, Yo no entiendo esta tiraera de ahora Como que son como raras Como que no, no dan como ese sazón De que, coño fulano, ¿Qué es esto? No Son raras Entonces, así si no Yomel, por favor Te pedimos Te pedimos Pon una orden de alejamiento a la perversa Porque luego te va a salir caro eso Te va a salir caro y tú vas a decir, ay, mira, me pasó esto. una injusticia conmigo. Cuídate en salud. Que hay mujeres que te hacen lío, te inventan cosas. Ya lo la barriga se fue. Ahora ya te saben, ya no está la barriga. Yo no sé si la barriga fue. Neto, Neto dijo aquí en el programa que esa barriga era falsa. Neto Flow dijo en el programa. Puede ser posible porque. El comportamiento de ella, está raro, está raro, no me gusta cómo ella se comporta. A pesar de que es una de las figuras ahora mismo más pegadas, ella se está compartiendo, compartiendo, comportando muy mal, y así no. No, no, no, no. Yomel, ponle una querella a la perversa. De de alejamiento y todo eso. Cuídate en salud, mi hijo. Porque después te va a pesar y después va a ser más difícil para ti si eres tú el que coge el gancho de tal preso. Señores, este es el primer tema. Vámonos a una pausa y con el top 10 de esta semana. Pregúntale al flaco si tienen el top 10. Si los muchachos tienen el top 10. Ok, llámeme al máster, por favor, allá, a la página. A ver qué pasa con el top 10. El top 10. Los muchachos allá. ¿Eh? Todavía nada Bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a música Y cuando retornemos, seguimos con más informaciones Aquí en Los Osos Bros.